Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de más músculos Tenerife y hoy vengo a presentaros la nueva Only Way de Bink, o mejor dicho, la nueva versión que ha formulado Big en esta ocasión para esta buena proteína, así que sin más, ¡vamos allá! Bueno, para los que no la conozcáis, eh, se trata de un concentrado de suero elaborado con materia prima Ultra Way 80 de Ola. Y la particularidad que tiene esta proteína respecto a otros concentrados de suero del mercado es que carece de conservantes y sus ingredientes. Es decir, está formulada a base de concentrados de suero y de bolac y el mínimo de edulcorante para darle eh, el exquisito sabor que, que tiene. vale Esta nueva versión, eh, lo bueno que trae respecto a la anterior es el añadido de la enzima Tolerasa L-lactasa, una enzima digestiva que mejorará muy significativamente la digestión de la lactosa, algo bastante bueno para aquella gente que si bien eh, no tiene una eh, intolerancia muy grande a la lactosa, sí puede caerle eh, ligeramente pesada. Eh, no recomiendo eh, el uso de esta proteína para personas que ya sí tienen una, una intolerancia grande a la, a la lactosa porque no sé hasta qué grado va eh, a mejorar su digestión. Entonces, en ese caso, eh, si somos intolerantes a lactosa, yo optaría más por la, por la CGM, también formulada por BIF, antes que por esta oliva. Eh, bueno, eh, vamos a leer un poquito la, la información nutricional para, para hacernos una idea de lo que nos podemos encontrar. Eh, vale, como siempre lo vamos a decir por, por servicio de 30 gramos. Y vale. En este caso, para este sabor en concreto de barquillo de chocolate, tenemos eh, por cada 30 gramos eh, 119 calorías, de las cuales eh, de grasa son 2,4 gramos y saturadas son 1,22. Luego de hidratos de carbono, presenta 3,19 y de los cuales azúcares 1,65. De fibra tenemos 0,48 y en este sabor tenemos de proteínas 21,73 gramos exactamente y 0,11 con sal, algo especial. Eh, ¿Qué podemos comentar más de esta proteína? Big eh, ha añadido nuevos sabores respecto a la anterior versión de la Only Way. entre los que destacan eh, batido de chocolate, eh, chocolate blanco o pink cake, es decir, pantera rosa. Eh, yo del anterior sabor, el que había probado es brownie, el cual estaba exquisito, siendo el mejor sabor que yo he probado una, en una proteína y como veis, pues en esta ocasión, para el próximo mes o para este mes que ya ha que ya comenzado, optaré por probar esta, este nuevo sabor de barquillo de chocolate que la verdad me llama bastante la atención y, y será el siguiente que, el siguiente que compre. Así que sin más, esto ha sido todo por, por hoy. Como, como ya sabéis, sois bienvenidos a la, a la tienda. Tenéis varios sabores disponibles. Así que corred porque se, se acabarán bastante rápido. Un saludo y muchas gracias.